el tema del eh, jardín Manitos de, de Colores. El otro día tuvimos la oportunidad de conversar con Nicole, apoderada del establecimiento, quien incluso nos dijo, si nosotros no encontramos soluciones ahí en el SLEP o que venga la Junji también a, a, a ver las condiciones en las que están nuestros hijos, nosotros vamos a tomar medidas más extremas, incluso con movilizaciones, incluso con, eh, no sé si la toma del recinto, pero sí con la paralización de las eh, actividades a pesar de que eh, desde la dirección del establecimiento no están muy contentos con, con alguna de las medidas que los apoderados han decidido eh, hacer, digamos. Nicole, no sé si este escenario ha cambiado. Ayer nos compartieron, eh, digamos, alguna fotografía que nosotros publicamos y a través de nuestras redes sociales. Saludo a, toda, a todas nuestras amigas y amigos que nos van a escuchar a través de Interradio TV, que nos están escuchando a través del 99.5, que están a través de, de Facebook, de Tele, eh, conectados con, con nosotros. ¿Cuál es el panorama que hoy día se vive en Manito de Colores después de la reunión que tuvieron ayer con personal del SLEP, Nicole? Y gracias por contestar este llamado, Nicole. Buenos días, primero, dar a, buenos días a todos los que nos están escuchando, a las mamás que yo sé que están pendientes eh, ahora de, de lo que yo voy a hablar, y eh, comentarles que ayer tuvimos una reunión, claro, con el SLEP, no con la directora del de SLEP, pero con la arquitecta, y eh, soluciones parche, como se dice, eh, como apoderados creímos que, que se estaban burlando prácticamente de los apoderados, porque la opción que ellos nos daban era colocar un nylon en el techo y traernos eh, tres combustiones a pellet. O sea, uno comprenderá que una combustión a pellet no te va a tapar las goteras de, del techo se puede eh, eh, secar, se puede entibiar pero no te va a tapar las goteras y se le preguntó por qué esto no se había visto es, la excusa fue de que prácticamente el SLEP había recibido este jardín hace un año y medio y que la municipalidad eh, no había fiscalizado claro. entonces era como vaya rodando, o sea, tirarse la pelota mutuamente entre la municipalidad y ahora el SLEP ...y que ellos tienen que estar reparando todo... ...que no es tan fácil... ...entonces... ...claro, que, lo, que eh, los recursos... ...seguramente, Nicole, que los recursos no son infinitos que eh, estuvo la pandemia de por medio, ¿ah? y, y es lo que hemos, a ver, nosotros, no sé si con justa o injusta razón, porque aquí hay que ponerse en, en, en ambas veredas, digamos, ya, pero hemos, hemos sido bastante críticos, porque este no es el único establecimiento que tiene problemas, pero tuvieron un año y medio, y se supone, porque lo dijo Claudia Trillo, la directora ejecutiva del SLEP, acá en la región de Los Lagos, ella dijo, nosotros teníamos un catastro de cómo estaban todos los establecimientos. El tema está en que si tú tienes las llaves de una futura casa que quieres habitar y que quieres darle la habitabilidad que corresponde, ¿por qué no hiciste algo antes? ¿Por qué no revisaste antes de que se llegara a clases? Nosotros nos quedamos, y por favor, esto que no se entiende, que es solamente disparar en contra del SLEP, no, pero estamos ocupando los mismos argumentos que desde el SLEP han salido, para otros establecimientos educacionales. Si tú estabas en condiciones, ¿cierto? de Y, y tú dices, está todo óptimo para el año escolar, para iniciarlo, el retorno a clase que es presencial que es sumamente importante es vital y te encuentras con esto indudablemente que yo como apoderado me puedo sentir engañado ¿ah? porque no es justo y sobre todo para niños que están en su primera etapa escolar encontrarse con situaciones así y sobre todo que este jardín tiene una particularidad, tiene esa lacuna ¿no? Exacto, este jardín tiene esa lacuna entonces es mayor el riesgo porque son niños que que ahora adelantaron las vacaciones por problemas respiratorios y estamos hablando que nosotros tenemos poco de, de respiración, de, de, de problemas respiratorios eh, en vivo en el jardín. O sea, la solución que ella nos dieron fue colocar un nylon y que el techo no tiene la pendiente que corresponde, tiene, es un techo norte. Ya, Esa ay, fue la respuesta de la arquitecta. A, a, a, a ver. Es un techo norte y falta la pendiente. Sí, Nicole, eh, eh, espera un poquito. O sea, si, si el arquitecto, ni tú ni yo somos arquitecto, pero si te dice que el techo eh, tiene este problema, o sea, el el, el el establecimiento fue mal construido. Eso es lo que están tratando de decir. Exacto. Y que no tiene arreglo. Y uno que se entregó el jardín, el jardín se llueve. Esto me dijo hace siete años, que aproximadamente siete, entre siete y diez años que el jardín se llueve. Y desde hace siete años que no se hace nada. Entonces ella dijo, eh, la municipalidad cuando tuvo al jardín no fiscalizó y ahora nosotros tenemos que hacer la pega que no se hizo. Yo le dije, pero tú tuviste la opción de poder hacer algo antes que los niños ingres ingresaran a clase. Cuando en marzo todavía no se, veía, no se venía la lluvia fuerte, se podía haber hecho algo. Y la respuesta simplemente fue que no se hizo la pega, no, la municipalidad no fiscalizó lo que tenía que fiscalizar, y que ellos están viendo una solución, pero no es una solución que ellos nos van a dar de un día para otro. Sí, es que con lo que Porque... tú... Con, con lo que tú oh. nos relatas, Nicole, disculpa, con lo que tú nos relatas, eh, si bien, eh, mira, en, en cierta forma también tiene eh, un grado de lógica lo que dice el la, la, la arquitecto, quien, quien las visitó y todo, ¿ya? que la municipalidad a lo mejor no hizo la pega y que a lo mejor ustedes son apoderados más bochincheros que los, que los anteriores, perdón que te lo digo te lo digo con mucho cariño y respeto, ya te lo digo con mucho cariño, en serio, con mucho cariño ya que no se malinterprete esto pero eh, yo yo no sé pues habría que retroceder el tiempo atrás, yo tendría que preguntarle a José o, o algún no sé, pues, a algún vecino de, de, de, de, de Frutillar ya que conozca un poco la, la historia del de Manito de Colores si es primera vez que hay tan reclamos por, por las goteras? O sea, a lo mejor esto, esto quiere decir que a lo mejor a, a nadie antes le importaba que los niños estuvieran con con goteras, con filtraciones, con humedad, que los niños su, eh, tu, estuvieran en, en riesgo de, de, de, de contagiarse con alguna enfermedad respiratoria o tuvo que llegar el COVID a lo mejor para que no... Exacto. No, Se supone no. que hasta las tías, que fue lo, lo más lamentable, las tías eh, no tenían luz en su baño personal. O sea, nosotros le sacamos el tema del techo, de las goteras, el tema de la luz, que en el jardín no hay mudadores. No hay mudadores y los niños se están mudando en el suelo. pero no te puedo en una creer. colchoneta en el suelo. Entonces, las falencias que tiene ese jardín, eh, a nivel de... Las tías eh, están haciendo un esfuerzo, están arriesgando su espalda en tomar a un niño, ya sea de salacuna o de nivel mayor, eh, o con autismo, porque hay niños con autismo que tampoco controlan el esfínter, hay que mudarlos, ellas los tienen que tomar en brazos, poner la colchoneta en el suelo, poner una frazada y en el suelo mudarlos. No hay, hay dos tazas de baño para 30 niños y la respuesta que te da la, eh, la misma parte del jardín es, eh, es una taza de baño por 15 niños. Y tenemos dos tazas de baño. Mm. Y si ellos ponen una taza de baño más, hay que agregar el cupo de matrícula. Pero no son condiciones. Yo creo que para 30 niños dos tazas de baño y poner tres, tres peleas, tres vasenicas es muy poco. Eh, sí, sí, sa ¿sabes que Mira, acá me están escribiendo, Nicole, para, para complementar lo que nosotros aquí no, nos preguntábamos con, con justa razón, digamos. Ya me dicen que no, no, no, no habían escuchado de, de antes, digamos, de, de filtraciones o, o, o goteras, pero mira, me agregan algo que a lo mejor puede servir como, como, como antecedente. Antes, cuando era municipal, si había alguna falla, se reparaban rápidamente. Eso sí. Ya, pero, pero ahora que te digan que tiene un problema estructural el, el jardín, que tienen que cambiarle el, el, el techo prácticamente porque está mal hecho y la solución es colocarle nylon ya, si sí, estas no son las casas, ¿cuánto se llaman las casas está ¿Copea? Que, copea, ¿cierto? Ya, y que te, y que les van a poner tres estufas pellets para que el ambiente esté más calentito, eh, claro, o se agradecen las estufas pellets, eso yo creo que para, para <risas> todos es un gran mérito. Pero, pero eh, chuta, eh, de verdad que, que, que uno se pregunta cómo eh, no se pudo haber visto una, una solución mayor si sobre el escritorio, insistimos, de la directora ejecutiva del SLEP estaban las condiciones de todos los establecimientos, no solamente de la comuna, tiene cuatro comunas más a su haber el SLEP. Entonces llama la atención que hubieran, y, y te lo digo honestamente, me llama la atención que hubieran permitido el eh, digamos, el, el funcionamiento del jardín en estas condiciones, o sea, algo la dirección, algo tendrá que decir, algo, algo eh, o sea, independiente del trabajo que realizan las funcionarias que tú dices que es notable, ya, pero eh, sí. por favor, o sea, eh, en, en, en, en las condiciones que tú nos estás detallando y, y más con este problema estructural, eh, de verdad que habría que agradecer de que el jardín todavía esté operativo. Nosotros, de hecho, le dijimos a la, a la persona encargada, que, que era la, la arquitecta, si había alguna posibilidad de que nuestros niños fueran trasladados a un colegio, eh, porque ellos de, decían que no, el centro comunitario no, no es para ellos, tiene que ser un colegio. Entonces, eh, un container, una sala de colegio, habilitarla para los niños, y como mamá nos organicemos para poder llevar el, el almuerzo para allá. Eh, no, no hay ninguna posibilidad, no se puede. Eh, la opción es si todos están de acuerdo aquí, dijo, eh, eh, hagamos un acuerdo y colocamos un nylon. Pero el nylon se demora eh, 20 días, se puede demorar eh, más, pero como tope te dan 20 días. Ya. Y yo le dije, pero la próxima semana llueve y en 20 días los niños no van a asistir, los apoderados van a seguir perdiendo el trabajo pues claro, y ya. nosotros seguimos te, eh, viendo un plan B para poder a ti solucionarte el tema del nylon. Y decidimos como apoderados no firmar el documento que ellos hicieron a mano porque era poco serio era jugar con el tiempo de los apoderados y aparte es eh, una solución parche que, que no sabemos si el nylon va a funcionar y nos vamos a tener que esperar hasta septiembre octubre que, que saquen el techo completo para poder hacer un techo que corresponde, que es un techo en V, no eh, el que está ahora Sí, Nicole, y con todo el respeto del mundo también y si hay un viento fuerte el nylon ¿a dónde? ¿a terminar en Pelline o en Casma. No sé, pues me Exacto. pregunto, me pregunto. Se está jugando porque es como decir, eh, no fueron siete años, el año tiene 365 días y no se ha hecho nada. Y los niños que salen este año del jardín, eh, ya entrando a pre kinder, a kinder, no, no están saliendo con las herramientas que tenían que haber salido eh, o que salieron niños años anteriores. Ya la, el tema de pandemia les afectó, ahora van con un tema de que han pasado más en la casa que en el jardín. Y los niños que están ahora en el jardín hoy día son porque las mamás tienen que trabajar, porque las que podemos estar en la casa no los enviamos al jardín, porque el frío de la mañana y la humedad está en el jardín. Nicole, ¿ustedes tienen el apoyo de la dirección del establecimiento o no? Ayer tuvimos la reunión y estaban las tías del jardín y la directora. La directora que la tía Victoria nos hizo saber de que ella nos apoyaba, de que estaba con nosotros, pero ya de lo que está pasando nos va por su... No, no, no. Sí. No, eh, no, no está en No, por supuesto. Sí, eso, eso se entiende perfecto. Mira, tengo el, el acá José me está, me está ayudando con, con, el informe meteorológico y se vienen precipitaciones 15 milímetros, ya que, que no, no, no, no es tanto, pero treinta entre 30 y 50 que ya es harto eh, y y el sábado 9 milímetros más. O sea, mira, el, el panorama no es muy bueno, digamos. Ya el viento de 35 kilómetros por hora. Eh, no es muy alentador en cuanto a clima, ¿ya? Eh, y eh, va, va a ser súper, súper complicado. A ver, eh, el, el jardín está funcionando, ¿cierto? No no no, no se lo han el tomado, sí. digamos, Esta no se han superado. recibiendo niños, porque ya hay que agradecer también a la labor de las tías que eh, para que se pueda atender los niños, ellas están agachadas con un paño, con un trapero, secando, eh, poniéndole leña a la combustión desde tempranito, ya llegan siete, siete y media para poder secar el jardín, para poder recibir a los niños. Pero si la lluvia es continua de aquí a las 12 del día, ellos tienen que saber avisar de que las mamás tenemos que ir a buscar a los niños. Ah, ya, ya. O sea, esa es la, el condicionante, digamos. Exacto. De hecho, hay niños que ni siquiera están durmiendo porque donde duermen también se llueve. Entonces, eh, la humedad ellos lo reciben de, directamente de, a su espalda. Claro. Eh, alguna eh, alguna autoridad lo ha visitado en estos últimos días aparte de digamos de, de, de, de, de, de, de, de la gente del SLEP? autoridad local sí, alcalde sí. concejales sé que el concejal arizmendi sí, yo soy fue parte pero de la directiva ¿Ya? y el, sé que el concejal arizmendi fue ya eh, don roberto cárdenas igual estado en contacto conmigo para saber qué ha pasado ¿Sí? para tratar de, de hacer algún escrito ayudarnos pero de nadie más se ha acercado por lo menos a, a hablar con nosotros como directiva Exacto, me refiero al alcalde, que sería súper potente no. que, que, que el alcalde también le entregara el apoyo, Yo imagino que está pendiente o que alguien le irá a decir, oiga de nuevo alcalde, se están refiriendo a usted, porque son re buenos para pa, pa, pa. no todos, o sea, no todos los funcionarios municipales, pero a veces se desvirtúa un poco el, el mensaje, menos mal que tenemos línea directa con el alcalde y podemos informarle de, de, de, de esto, para ver si si se acerca y puede conocer en, en terreno esto, él fue concejal el, el, el, el periodo anterior, o sea también nos podría entregar más Antecedente respecto a, a, a si a, sí, estaban los mismos reclamos o no eh, sobre el sobre el jardín, porque aquí quedamos con una gran eh, interrogante con la respuesta que da el SLEP, Si esto venía hace siete años atrás, o sea, cómo en siete años no se iban a poder solucionar las cosas. Entonces, ya eh, sí, están conscientes, Robert, del tiempo, porque ellos mismos nos indicaron, nosotros, nosotros dijimos que eran. Eh, 10 años, eh, dijeron, no, de 7 a 10 años es lo mismo, le dije yo, 7 a 10 años cuenta, tienen 365 días y no se ha arreglado, o sea, los niños pasaron frío, pasaron humedad y ahora que estamos en tiempo de pandemia que no le dejan, eh, recién van a empezar los niños a lavarse los dientes porque no estaba permitido por el tema de eh, hongos o, o por contacto, por pandemia no estaba permitido, ahora se van a empezar a lavar los dientes, va a empezar a ir el flúor y si eso no estaba eh, permitido, ¿cómo va a estar permitido que un niño asista a un jardín con humedad? Claro. Porque no, yo hubiera preferido que el jardín se cerrara y que se arreglara y, y trasladara a los niños a otra parte. Pero no está la opción. El SLEP no te da la opción de poder llevarlos a un colegio, habilitar una sala, eh, habilitar un container. No está la opción porque simplemente eh, no se puede, no, está, eh, no están los recursos, no está la opción. Entonces le dije yo, eh, la, tía, la tía Victoria, que es la directora, nos avisa a nosotros que a las 8 de la mañana que el jardín está inundado. Nos envía fotos para que seamos testigos, mamás, vamos a ver el jardín, está inundado. Ella avisa al SLEP. El SLEP tiene que darle la respuesta de vuelta, si suspende o no suspende las clases. sí pues no está Y en la suma, respuesta del SLEP no está en suma. es a las 12 del día. Es mm. a las 12 del día, la persona encargada le dice a ella a las 12 del día, ya, suspéndala. Entonces la directora ha tomado decisiones de suspender las clases y ella llevarse, como se dice, el mal rato o el reto por suspender las clases porque no la avisan nunca del SLEP y los apoderados siguen esperando, siguen esperando. Y mientras esperan tienen que avisar al trabajo que no van a ir. ¿Sabes qué? Yo creo que la comunidad, Nicole, quiere creer, eh, en lo personal también, quiero creer que hay buenos funcionarios en el, en el SLEP, pero algo no funciona con el SLEP. Algo no, no, no encaja, no cuadra con la, con, la, con la realidad. Tienen un equipo de respuesta rápida, un equipo de, de, de, de emergencia y, y, y de verdad que... Eh, no sé, han, han quedado el dedo en, varias, en, en en varios temas, de verdad. Entonces, a esta altura ya seguir cuestionando si, si todo el SLEP es eh, el que está mal o, o solamente quien lidera el SLEP en quien está mal. Hoy día podríamos estar, te aseguro, a lo, un montón de tiempo perdiendo, tratando de buscar una, una respuesta ahí. Hoy día lo importante es que para que la comunidad sepa y lo tenga claro, la solución que le ofrecen es colocar nylon en el techo y colocar y tres estufas papel. a pellet. ¿ya? Esa es la solución. No, hay otra solución. no hay otra solución porque hay que hacer el techo de nuevo. Ya Y eso en invierno no se puede hacer, es lógico, Ya eso es absolutamente comprensible, pero... Esto, la, la, el argumento que, que, que, que ocupan es que como se arrastra de hace muchos años y los alcaldes que estuvieron durante todo ese tiempo no hicieron nada, ellos hoy día también están atados de mano que eh, digamos eh, eh, que no es mucho lo que se puede ofrecer digamos en esta, en esta circunstancia. Mientras tanto, ustedes Exacto. van a tener que seguir lidiando con esto y con respuestas que se demoran horas y arriesgando a los niños horas innecesariamente porque la directora avisa con tiempo de la situación, de las condiciones en las que está el establecimiento, pero se demoran tres horas en el, o cuatro horas en el SLEP en, en darle el visto bueno para suspender las clases lo que a esta altura ya parece inhumano, sobre todo cuando se trata de niños tan pequeñitos. Yo le dije, de hecho a ella, que si había la posibilidad de tener un contacto directo con la persona que eh, autoriza eh, la que no hayan clase que no haya clase y dijo que tampoco se puede. No, es que tampoco se puede, porque eso ya no lo vemos, eh, tienen que tener una reunión con la directora. Yo le dije, nosotros necesitamos a la directora del SLEP, porque es ella la que nos tiene que dar estas explicaciones. ¿Por qué no se hizo eh, ojalá en la próxima reunión citar al alcalde y que el alcalde también esté ahí y no se tire la pelota mutuamente? Como se dice, porque eh, al final ellos eh, la culpa es del alcalde el alcalde va a decir que es que ahora lo tiene el sleep y mientras los niños están al medio, eh, con la humedad, con el frío, ayer de hecho tuvimos la reunión, y había más de 10 niños en la sala, eh, junto con los papás en reunión. Sí, es que... Hay papás que están cansados, papás que están cambiando a los niños de jardín, el, el otro problema es que no hay cupos en los otros jardines, estamos en la obligación de quedarnos en este jardín y eh, tampoco tenemos la opción de poder llevarlos a, a un container. Donde se habilite para que nosotros, como apoderados, estamos dispuestos a poder ayudar y, y ayudar a mejorar el container o el espacio para que ellos puedan tener sus clases tranquilos. Pero si no nos dan la opción dónde poder llevarlo, ¿qué hacemos? Estamos de brazos cruzados sin, sin apoyo de parte de la directora de SLEP que nos ha escuchado. Sí. Sí, eh, de, de verdad que cuesta entregar una, una, una respuesta, eh, uno empatiza mucho con lo que ustedes están, están viviendo, Nicole, yo agradezco la, la, la confianza, eh, agradezco también el que ustedes se atrevan a, a, a dar, a denunciar esto que es súper potente. Eh, nosotros vamos a hacer algunas coordinaciones también para que esto un poco presione a otras autoridades, mi Educación, en fin, Superintendencia, porque de verdad que esto ya no... No, no, no, no pueden tener a los niños en, esta, en estas condiciones y, no, y, y manténganlo no al ya tanto. Salió el tema, te pido disculpas, no, no. salió el tema ayer de las la mismas tías, que los muebles del baño de sala cuna están malos, están con hongo, hay muebles que no tienen puertas, lavamanos que, están, que no están funcionando. Entonces creo que hay demasiadas falencias que no se han revisado en ese jardín y que para mí me dicen, siete años, como esas tías han trabajado siete años con esas condiciones. Eso es lo que no lo entiendo. Sí, cuesta, cuesta, es difícil de creer cómo hay una, una, una canción que, que, que está por ahí, pero pero de verdad que, que llama mucho la atención todo lo que no, tú nos relatas, Nicole, como, como directiva también del del establecimiento y la impotencia que deben sentir ustedes también de no poder hacer más, la impotencia que debe sentir la directora también tatada de manos, porque ella tiene un, una, una jefatura tiene un, un sostenedor y este sostenedor lo único que ha hecho entregar o va a entregar nylon y tres tus papeles como, como solución. Muchas gracias, Nicole. Cariño Exacto. a toda gracias. la comunidad educativa. A todos los apoderados, te, te pido un, un minuto para sí. hacer un llamado a todos los apoderados, que como directiva que, que ayer se eligió en una votación, vamos a tratar de, de representarlo y hacer todo lo posible para que las condiciones mejoren y, y que nos unamos, que nos unamos, porque esto eh, no puede seguir así. Van a venir niños el próximo año, niños nuevos que van a ingresar al jardín. Y, y necesitamos que, que los derechos de los niños sean respetados. Y esto es eh, pasar por, una, por los derechos del niño y la vulnerabilidad de, de nuestros niños y, y de nuestros papás, que se ven atados de brazos, no poder hacer nada y perder sus trabajos por, por no tener soluciones. Sí, yo, yo sí, me pregunto que qué, qué, qué puede decir la Superintendencia de Educación, la Subsecretaría de la Niñez, cuando realmente escuche estos, estos testimonios que ustedes nos entregan, porque de verdad que yo, yo me imagino el, el, el asombro que tiene que haber también en mucha gente que no solamente Frutillar no está escuchando, eh, Nicole, eh, y, y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede permitir esto y que nadie haga mucho para, para avanzar? Nicole, un gran abrazo para cada uno de día ustedes. a las 11 Roberta la jefa de eh, la Junji. Ah, qué Ajarte. bueno, qué bueno. La educación de la Junji. Qué bueno. Entonces estamos esperando a ver si ella, eh, tener alguna reunión o, o, o plantearle a ella qué, qué pasa y de qué, cómo lo están viendo ellos. Así que estamos estamos a la espera de, de que se puede generar algún contacto con, con Junji. No avisan nomás, ¿eh? no avisan. Que esté muy bien Nicole. Sí. Un abrazo Gracias, para, para todas viendo. ustedes, de verdad. Para los papás, para las la mamás, las tías. Y especialmente los más pequeñitos. ya Las vacaciones se adelantan desde el 30, no desde ahora, entre paréntesis, Exacto. para que no, no quede en el aire. Un gran abrazo para ustedes, Nicole. Sí, pues Chao. Gracias, que estén Chao. bien. Chao. Chao. Gracias, Nicole. Ustedes escuchaban ahí ya el testimonio de, de, de, de Nicole, de la, de la directiva de este establecimiento, Manito de Colores. Eh, en fin, no, no, no sigamos andando más en esto porque de verdad que no nos vamos a seguir sorprendiendo. Me viene una fotografía acá, dicen, y la vamos a compartir aquí con José, hola, buenos días, dice, estos burritos que se ven muy bonitos, muy tiernitos, andan detrás de Cruz del Sur, ya, tan, tan solitos, tan sueltos, con el riesgo que ello eh, conlleva para que el propietario o la propietaria vaya a buscar a estos eh, animalitos, ya, así que están ahí detrás de Cruz del Sur y me envían la, la, la fotografía.